Te doy la bienvenida al Lenguaje en la Publicidad y la Empresa, asignatura de formación básica de seis créditos cts perteneciente al primer curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial. presencial Mi nombre es Laura Sanz Simón y seré tu profesora durante el primer semestre del curso académico. La base del lenguaje en la publicidad y en la empresa es la lengua. Esta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 foros de debate, trabajo grupal y tutorías. El sistema que seguiremos es la evaluación continua. La asignatura consta de cuatro tipos de pruebas. Un examen teórico práctico, 40% de la nota, de carácter presencial. Prácticas individuales, 30% de la nota. Trabajo grupal, que supone un 20% de la nota. Y foros de debate,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 y tú podrás preguntarme cuántas dudas te surjan. Espero que este vídeo de presentación te haya aproximado un poco a la asignatura. Recuerda que estoy a tu entera disposición para todo lo que puedas necesitar. Nos vemos y leemos en Aula Virtual.